Tira tu a palco, ver. dale. Raúl, ¿vendes calzoncillos? No, pero mira, cua, cua, te, te, tengo aceptados. No se hace esto, de esto de la que, la que la... los vende sus años, ¿no? <risa> ¿Raúl ¿Alguna, vende vez, a ¿alguna, alguna vez, alguna vez. Alguna vez, yo creo que a todos nos han llegado mensajes de estos. Sí, pensados. sí, sí. sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> escucha, escucha, y os puedo decir una cosa, llegan más cuando eres junior, ¿eh? Y, y, esto, y esto seguro que todos lo hemos vivido, o sea, cuando eres sí, junior bueno. te llegan más. Eh, vale, bueno, pues la parte de, de Raúl yo creo que está clara, ¿vale? Yo nada que añadir a todo lo que ha dicho Raúl, así que Paco, adelante. Bien, eh, José, eh, encantado sí. de hablar contigo, nunca habíamos hablado... De hecho, creo que no hemos, hemos, no hemos coincidido ninguna vez, no, no recuerdo yo que hayamos coincidido no, en campeonato. Nunca, nunca. Encantado de conocerte, solo te puedo hacer dos preguntas, por, por, porque no será demasiado largo el, el tema del programa. Y yo me voy a basar un poco, ¿no? ¿vale?, como, como maleta y tal, eh, como enfocado las preguntas un poco al tema de, de lo que es la preparación, ¿no?, de, sí. de competición. Sí. Eh, ha llegado a mis oídos, por ahí ya saben los rumores, la gente, eh, que te cuesta muchísimo dar el peso de convicción sí. y que lo pasas súper mal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo gestionas sobre todo las últimas semanas y sobre todo cómo lo llevas eh, psicológicamente, ¿vale? Y, y no sé, para, para intentar eso, dar ese peso que tanto, tanto te cuesta, porque bueno, a me han comentado, pues eso que te cuesta horrores y que, que las últimas semanas eh, vas vamos eh, súper súper sí. hecho polvo y agotado sí sí bueno gracias primero por la pregunta eh, a ver por dónde empiezo sí me cuesta mucho dar el peso aún un, aún un, a ver breve aún usando muy poca química vale me cuesta muy mucho dar el peso como muy poco vale eh, en preparación no, no, no llega ni a las mil calorías, ¿vale? O sea, como bastante poco y aún así, aún así, tiendo a subir de peso. O sea, es una locura, ¿vale? En cuanto a nivel eh, mental, estrés, lo llevo bien, ¿vale? Lo llevo bien, porque soy bastante cabezón, digamos cabezón y disciplinado, ¿vale? Si tengo que hacer mi cardio, por ejemplo, cuando empezamos, la digamos, con el cardio, suelo hacer el cardio de una hora por la mañana ya mejor 45 por la noche, ¿vale? Pues llega un punto en el que me he tenido que tirar tres horas y pico, cuatro. Y aún así llega un punto en el que, por ejemplo, estuve dos semanas que iba a hacer el cardio, volvía a casa, me pesaba y decía que es que sigo en el mismo punto. O sea, al tercer día... Realmente cualquier persona le pasa eso y dice, mira, que es que, que, que le den por culo, ¿sabes? Pero yo digo, no, no, no y no. Y sigues y sigues. Al final llegamos a dar el peso, porque yo mismo, aparte de lo que me da mi preparador, yo me exprimo más. Porque a mí no me gusta tener que hacer una preparación en vano y luego llegar y no dar el peso. Si me toca que exprimir, me exprimo. sauna baja cantidades, buscar la manera de, de dar el peso, que al final se consigue. Pero es bastante duro. Lo suelo pasar bastante mal, pero el que lo pase mal no quiere decir que va a rendir. Lo paso mal, pero sigo adelante. Y, y escúchame, José, por mi visión y como yo, la visión que yo tengo ¿no? del culturismo y tal, y yo para mí, aparte de la competición, siempre, eh, por supuesto que está bien clasificar en una competición y ganar competiciones... Pero el, el tema personal interno, mi lucha sí, sí. interna siempre ha sido la progresión, cada año irá progresando. Con lo que me estás contando, no sería una buena opción porque yo, por lo que me dices, veo que está muy limitado. No sería una buena opción eh, sí, sí, sí. pasar del peso y decir una preparación. Voy a dar el máximo de mí mismo, muscularmente hablando, ¿vale? Más lleno, más grande... Eh, eh, Meterte eh, o intentar probar el 212 sí. ¿no sería una opción factible Sí. A ver, sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que me gusta demasiado Classic. Ese es el problema. Si yo me veo en 2.12, yo sé que si subo a 2.12, voy a sufrir menos. Prácticamente no voy a sufrir. Voy a permitirme comer algo más, aunque no sea de comer mucho. Si va a ser más, más fácil para mí en cuanto a preparación. ¿Qué pasa? Que Classic me gusta mucho. Ese, ese es el problema. es, es un, Digamos que es un, un sentimiento aunque yo sufra, cuando yo estoy en tarima compitiendo como Classic, para mí es, es lo máximo. Ese es el problema. Vale, o sea, que ¿nunca te cambiarías de categoría? ¿Nunca eh, pasaría porque sí. te gusta el físico sí. que te da la categoría Classic? Sí me cambiaría, pero cuando yo cumpla con mis objetivos, como Classic. Entonces, yo diga, vale, como Classic ya he conseguido mi objetivo, venga, vamos a por otro reto, 212. Bien, eh, vale. Mi segunda pregunta. Eh, eh, bueno, eh, sabes, y creo si no me equivoco, y si me equivoco me, me corregís. Creo que eres el único atleta eh, que ha clasificado, ha tenido dos clasificaciones para el Mr. Olimpia y no ha competido nunca. Eh, la primera vez fue, creo, si tú me corriges, si, si me equivoco. Eh, fue por el tema de visados y tal, sí. y, y la segunda fue, vez fue un tema de lesión. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llevas esto mentalmente de haber clasificado dos veces y no haber ido todavía? Y si este año realmente va a ser el, el, el año bueno. Vale. Eh, ¿Cómo llevo mentalmente? En ese momento cuando sucede, es duro. Porque la primera vez eh, me tuve que ir a México para hacer la cuarentena de 15 días, aunque yo cuando fui a México, iban con un 50% de que sí y 50% de que no. Porque debido al COVID y todo eso, el tema de los visados, iba muy lento. ¿vale? Entonces, me dijeron, a ver, te puede llegar mientras estés ahí. Pero claro, yo dije, vale, llevo en preparación estos meses. Si me quedo en Madrid y me llega, ¿qué? O sea, no habré ido por, por, por no dar el 100% de mí. Y yo dije, bueno... Aunque no va, aunque, si no sale, por lo menos sé que por mi parte he cumplido. Fui allí, hice la cuarentena, eh, hice la preparación, genial, pues una, una pasada. Pero llegado el momento, pues no llegó. Pero duele, pero bueno, yo, sé, yo sabía que de mí había dado lo máximo. Y en un vuelo de casi 12 horas hasta España, pues se te pasan pues, por la cabeza mil historias. Pero bueno mantuve la calma eh, y bueno pues dije pues vamos a luchar para la siguiente y a, para la siguiente pues siete semanas antes lo del aductor vale que me bueno el fisio me dijo oye tienes que estás casi la lesión que está casi cerca del tendón que por cualquier tontería eh, con el cardio porque yo dependo mucho del cardio dependo mucho del cardio con el cardio eh, entrenando puede dar de tendón y eso queda feo y pues te jodes. Entonces dije, o sea, ¿qué hago? Es, es una realidad mental y de ¿qué hago? ¿Me juego la carrera deportiva a una lesión para el Ministerio Olimpia o paro y me recupero bien? Porque yo sé perfectamente que me voy a clasificar cuatro, cinco, seis y siete veces. Dije, bueno, ok. Mantengo la calma, yo sé que me van a funar por no ir, pero ahora mismo tengo que pensar en mi, en mi presente y en mi futuro. Entonces, para mí, para mí la decisión más inteligente fue parar, como me, como, como me recomendó el fisio, para, recupérate bien y ya pues en las próximas competiciones vas a saco y ganas. Pues eso fue lo que hice. Paré, me recuperé bien, a la próxima próximo campeonato que fue en Egipto lo gané, en Rumanía gané y en Alicante gané. Que es una, una cosa sí. que quería añadir yo, porque el público quizás no lo sepa, bueno, es que no tiene nacionalidad española como tal, ¿vale? Porque dirán, es visado es, excusa, que... No, es que él no tiene nacionalidad española, entonces según de qué país sea cuesta más conseguirlo para entrar en Estados Unidos. Pues, cuesta más conseguirlo, sí. Vale. ¿Sabes? Aunque lleve Bien. aquí 27 años, que bueno, tendría que... Estoy, estoy, en, estoy ahí con el trámite, no lo tengo. Entonces, bueno, según claro. qué país, pues va más, más lento más, o más rápido.